El gobierno central se enfoque en lo que son los trabajos de aquí de San Francisco y de Macorís. ¿Cuáles trabajos? Los trabajos como eh, cam eh, caminos vecinales, puentes, hospitales, eh, eh, asfalto, aceras y contenes para todo San Francisco. Son, muy, son muchas demandas que no podemos alargarlas porque estos son. son las autoridades a las que no le han dejado otra opción es que el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, señores, cumple un año de gobierno y no ha hecho un solo metro de contén ni de acera que se le pide, sin embargo van y rompen la avenida Libertad que estaba bien. La gobernación ha hecho muchísima promesa de iniciar eh, eh, bacheos y cosas de esas en los sectores marginados y tampoco empiezan a trabajar. Tenemos un alto costo de la vida que nos está estrangulando. Ustedes saben cómo están los combustibles, ustedes saben cómo está el alto costo de la vida. Si ellos quieren que la huelga se desmonte, simple y llanamente que empiecen a trabajar y que haya mejores condiciones,